¡Hey! Bienvenidos a clases. Yo soy Classy. Vamos a comenzar por las cejas y lo voy a pasar rapidito porque ya tengo varios videos sobre cómo pintarse las cejas. Lo que sí les voy a mostrar es que me voy a limpiar las cejas debajo solamente con un poquito de concealer porque no me ha afectado las cejas y esa es una manera de esconder todos esos pelitos que andan por ahí. Ahora me estoy poniendo un poco de corrector para las ojeras y cualquier zona oscura que tenga, también a los lados de los labios que tenga un poquito de eh, descoloración. Y esto lo que va a hacer es neutralizar ese tono oscuro. Ahora un poquito de corrector verde que es el que neutraliza enrojecimientos, venitas, cualquier cosa roja que nos moleste en la cara. ¡Y estoy lista! <risa> Ahora vamos con un poquito de base y esta es pues una base que nunca había usado o más bien no la había usado en este tono que es mi tono perfecto. Esta es la famosa Fit Me de Maybelline en su versión Luminous and Smooth para piel seca o de normal a seca. En el color 315 Yo la había comprado en el color 120 Que aunque suene muy Bajito el color Es un color eh, Muy oscuro para el número que tiene Todo el mundo se queja en Amazon Porque Bueno, se, si alguien usa el 110 Y le queda un poquitico claro Se compra el 120 Y el 120 da un salto Que bueno, que de ser Para gente blanca el 110 El 120 es prácticamente para mi color pero el 315 es una gotita más oscura que el 120 me quedó perfecto y como ya ven me fijé todo con un polvo translúcido me estoy quitando el exceso y vámonos a contornear si no sabes exactamente dónde colocarte el contorno haz esta carita que puse yo <ríe> y donde se te forma esa línea, entonces te pones el contorno. Si no lo viste bien, dale un poquito para atrás al video y míralo otra vez. La nariz, ya he hecho un video específicamente de cómo contornearse la nariz, aunque voy a hacer otro porque me di cuenta que he aprendido a hacerlo mejor ahora. Tanto las mejillas como, bueno, todo el look, lo vamos a hacer de manera suave como el contorno, quería decir. <ríe> Usar poquito. Aunque a mí me gusta mucho el rubor, me puse bastante, pero este es un look fresco y suave, tratar de que no sea demasiado. Y la iluminación es lo que va ahora y es lo más importante de este look, porque es un look con mucha frescura y eso se lo va a dar el iluminador. Un poquito en el centro de la nariz, un poquito debajo de las cejas... Un poquito delineando el labio superior por fuera. Un poquito en las esquinas internas de los ojos. Y lo más importante en los fuchillitos en la cara y lo voy a colocar más en el centro de la cara y no tanto hacia afuera hacia las orejas como hago muchas veces en otros videos, porque me di cuenta que colocando el iluminador aquí la cara se ve mucho más fresca y para el tipo de rostro que yo tengo me conviene ponérmelo ahí y no donde siempre me lo ponía a partir de ahora me lo voy a poner siempre más en el centro de la cara que en las, las zonas externas de la cara recuerden que el iluminador aumenta esa zona donde tú te lo pongas entonces no te lo pongas en una zona que tienes ya muy grande pero bueno eso es otro tema que vamos a tratar en otro video específicamente para iluminación en los ojos me estoy poniendo una sombra en crema suave que tiene un color que no es demasiado artificial para este look suave. Y en las esquinitas me voy a dar un toquecito de verde. Para darle un poquitico más de vida a este look. Pero no mucho y no un verde demasiado oscuro ni nada. y solamente voy a usar un tercio, el tercio externo del párpado y ahí me voy a colocar la sombra verde debajo voy a usar esta sombra rosadita que luego noté que casi no se notó nada ya que es demasiado similar a mi tono de piel, demasiado suave yo lo que quería aquí era conseguir usar algo un poquitico, no mucho, más claro que mi piel para darle más luminosidad a esa zona debajo de los ojos para este look en especial, aunque usualmente usamos sombra más oscura allí pero no en este look de hoy para los labios voy a ponerme solamente un poquito de brillo y un poquito de un labial que se parece al color que usé en los ojos y lo voy a dejar muy suavecito, me voy a quitar el exceso y ya está. Este es el look. Un look muy suavecito. Un look muy fácil de hacer para principiantes. Y espero que les haya gustado. Aquí se ve con, en la luz natural, en el sol. Y ven que se ve. Se ve que me maquillé. Sí, se ve bonito. Pero no es un maquillaje que espanta, ni mucho menos. Nada, denle like al video si les gustó. Suscríbanse. Hasta la próxima.